Mira, fue aplazado porque a mí no me notificaron, notificaron a otra dirección, que no era la, la dirección mía correcta. ...y luego yo estoy dentro de los plazos, que eh, tengo 48 horas los plazos... ...es una revisión eh, oficiosa por el tribunal... ...y luego yo voy a depositar do, muchos documentos y presupuestos... ...para que sea variada a quien yo represento el imputado... ...que hasta ahora no tiene ningún vínculo con lo que ha pasado... ...simplemente hay un, un culpable, casi mente, que lo, de, que lo dijo... ...en la declaración o cuando se, cuando en la medida de cohesión. Está en la etapa preparatoria, hoy se estaba conociendo... Eh, ...la revisión de la medida de coerción misma... Eh, ...que fue aplazada para el día 8 del corriente mes. ¿Qué esperan ustedes en este caso? Una condena, una condena eh, de 30 años, como amerita una, el horrendo crimen... ...que se cometió en contra de este humilde ciudadano. Eh, queremos esa condena para los dos imputados. Para que la gente recuerde el caso, eh, ocurrió en Pimentel, bajo cuáles circunstancias. Sí, fue en la comunidad de Buenavista... Eh, en unas circunstancias horrendas, un ciudadano, eh, al cuido de su pequeño negocio colmado, eh, un par de desalmados, pues, se dirigieron hasta su lugar de trabajo de noche y de manera sin piedad, sin ningún tipo de compasión, eh, irrumpieron... ...en su negocio y le rompieron la cabeza... ...o sea, le dieron muerte rompiéndole la cabeza...